En este video tutorial vamos a ver el funcionamiento de la actividad tipo consulta. Para ello vamos a un aula donde seamos docentes, activar edición arriba a la derecha y en cualquiera de los temas añadir, añadir una actividad o un recurso. Aquí tenemos la actividad tipo consulta. Si pulsamos previamente en el icono de la i de información pues tenemos una descripción sobre el uso de la misma con algunos ejemplos. Una encuesta rápida que estimula a los estudiantes mientras estamos con, trabajando un tema. O una pregunta que podemos tener preparada para un momento dado de la exposición magistral. Les digo que entren en el aula y habilito esa, esa consulta para que la respondan y ver si, si están entendiendo el concepto. O para la toma de decisiones, que va a ser el ejemplo que, que veamos. Vuelvo atrás y consulta. También la pantalla de la interfaz es la habitual, nos pide un título. Y el ejemplo que vamos a utilizar es que los estudiantes tengan que indicar en qué grupo de práctica se quieren apuntar. Vamos a indicar práctica. Podemos utilizar el campo de descripción si tenemos que aportar más, más detalles. Y con este check, pues esta descripción se mostraría en la pantalla principal de este aula virtual justo debajo del título de la consulta o lo podemos desmarcar. Independientemente de ello, esta descripción se verá al acceder a la consulta. Esta opción de aquí simplemente permite que eh, los estudiantes las opciones las vean visualmente de forma horizontal o de forma vertical y ya pasamos a la configuración en sí misma de, de esas preguntas, por un lado ¿vamos a permitir que los estudiantes puedan cambiar sus respuestas siempre y cuando esté todavía disponible la consulta? ¿sí o no? podemos indicar que no, que sí, como lo deseemos ¿vamos a permitir que los estudiantes puedan elegir más de una opción entre las disponibles? pues esto ya dependerá también de, del caso. Si se trata de un grupo de prácticas como el de nuestro ejemplo, pues vamos a dejar que no, no tiene sentido que se apunten en más de uno. Pero si a lo mejor les estoy preguntando que elijan entre cuatro posibles fechas aquellas que les viene bien para hacer un examen parcial, pues ahí seguramente sí tenga sentido para que ellos puedan marcar pues que a lo mejor les vienen bien tres de las cuatro fechas, les es indiferente, varias de las fechas que les he propuesto, pues entonces, en ese caso que puedan marcar aquellas que les vendría bien. Y a continuación podemos también, si queremos, limitar el número de respuestas a cada una de las opciones. En mi caso tiene sentido dado que las prácticas se van a desarrollar en un laboratorio y ese laboratorio tiene un número de puestos limitado. Por tanto, voy a decir que sí y al, hacer, al indicar que sí, vamos a ver que debajo de cada una de las opciones que voy a ofrecer va a aparecer un límite para cada una de ellas. Por defecto el sistema nos ofrece 5 opciones. Se podemos usar 2, 3, 4 y si por ejemplo no uso la quinta la dejo vacía y el sistema la ignora. Si necesitásemos más de 5 opciones pues pulsaríamos este botón para ir añadiendo campos a este formulario. Vamos a empezar a cumplimentar las opciones disponibles. Una va a ser pues, los lunes de 11 a 12 de la mañana y tenemos 25 puestos en ese aula. La siguiente opción será lunes de 12.30 a 13.30 en el mismo aula, por tanto pide 25 puestos y le permitimos seleccionar una tercera opción que es los jueves por la tarde para aquellos que no tengan disponibilidad de horario de mañana de 5 a 6 y en este caso estamos utilizando otro aula de laboratorio que es más pequeña y el número de puestos es 15. De esta forma le indicamos al sistema que solamente permitirá aquí un máximo de 15 respuestas. A partir de ahí ya a los estudiantes no le dejará marcar o seleccionar esta opción. Disponibilidad, podemos indicar que aunque la consulta esté visible, que los estudiantes no pueden responder hasta llegados a una fecha. Que indiquemos una fecha y una hora. O a la inversa también podemos indicar que se permiten respuestas hasta una fecha en concreta. Vale, vamos a decir que hasta el 28 de octubre a las 11.25 pueden responder esto puede ser interesante que le permitamos que indiquemos una fecha límite y que mantengamos la encuesta de la consulta visible ¿Por qué? porque de esta forma los estudiantes pueden acceder aunque ya no puedan eh, elegir el grupo puedan acceder y ver qué grupo habían marcado porque muchas veces pasará que nos preguntan al, profesor, profesora, el responsable, en qué grupos habían apuntado porque no, no lo recuerdan. Pues de esta forma se pueden seguir apuntando y mantenemos la consulta abierta durante todo el cuatrimestre, no hay problema, para que los estudiantes puedan ver qué opción marcar. A continuación, resultados nos permite configurar la visibilidad, la información que vamos a dar sobre las respuestas y eh, las opciones. Por un lado, no publicar resultados, con lo cual el estudiante responda ciega o tenemos varias opciones mostrarnos los resultados si utilizamos una de estas tres opciones de mostrar veremos que aparece una opción nueva a continuación de privacidad entonces para el ejemplo que estamos desarrollando en el grupo de prácticas a mí como docente no me importa al contrario prefiero que ellos apunte conscientemente y se apunte pues si quieren con su grupo de amigos ¿vale? las opciones serían muestro los resultados de, de las personas que están en los grupos una vez respondan esta información solo se va a mostrar una vez se cierra la consulta, o bien, que sería el caso que estamos desarrollando, pues que puedan ver la información siempre, pues elijo esta opción. Y a continuación la privacidad puedo decir que muestren el, los datos numéricos, es decir, oye, eh, pues eh, lo, los datos eh, de las personas que han respondido pero sin eh, indicar los nombres de vídeos o bien indicando el nombre de apellidos, esta sería la opción que elegir, elegiríamos para este caso. Y a continuación tenemos mostrar columnas de no respondidas. Esto es bastante recomendable, poner que sí, porque va a aparecer una columna con las personas pendientes de responder. O si aquí lo ponemos anónimo, pues con el número de personas pendientes de responder. Vale. Eh, esta opción no, la, no tiene sentido porque en el campo de la BUL no usamos la funcionalidad de inactivos suspendidos con lo cual no, no, te, no se utilizaría. Y tenemos las opciones comunes de los recursos de actividades, como son ajustes comunes de módulo y restricciones de acceso, en las cuales no vamos a entrar le damos bueno, a guardar cambios y mostrar y ya estamos viendo la interfaz que ve el profesor cuando elige cuando accede a, el, eh, a esta consulta ¿Vale? por un lado tiene las tres opciones que pueden elegir los estudiantes y después los resultados aparecen cuatro columnas puesto que indicamos que se mostrase la columna de las personas pendientes de responder aquí vemos a todas las personas del aula que en este caso de este aula hay varios usuarios que son estos de aquí eh, además de mí por tanto todos ellos están pendientes de responder aquí hay 6 personas que me han respondido y bueno hay 0 respuestas el lunes este otro horario el lunes este horario el jueves voy a entrar momentáneamente con un estudiante de este aula sería este de aquí vemos aquí alumno de, alumno 3, vídeo 3 ¿vale? va a acceder a las prácticas y este alumno va a elegir los jueves guarda la elección y vemos que ya no la puede cambiar siguiendo la configuración que habíamos indicado. Bien, si vuelvo a la otra pantalla donde estoy yo como docente y vuelvo a entrar para ver este cambio, pues vemos que el alumno 3 ya ha marcado la opción del jueves. Bien, yo como docente puedo seleccionar a este estudiante y aquí debajo decir que elimino esta elección, puesto que a lo mejor el estudiante se ha equivocado y, no, y tal como hemos indicado no puede cambiarlo, o puedo yo forzar y cambiarle a a otro grupo, ¿vale? Yo como docente puedo hacer este tipo de cambios. Además, tengo aquí este enlace ver una respuesta o verse respuesta si nadie me ha respondido, donde es interesante que sepan que podemos descargar esta información en formato Excel de OpenOffice o en texto plano, por si necesitamos esta información pues para trabajarla en un documento aparte.